muy buenas otra de las situaciones muy habituales donde somos más vulnerables a las lesiones está relacionada con cosas exteriores a nosotros que a priori no las podemos controlar como son el aspecto social que si está alguien mirándote por ejemplo tu entrenador que te mire tu entrenador es algo muy típico que qué pasa pues te empiezas a poner nervioso o nerviosa esto me lo comentan mucho mis alumnos y alumnas ...que cuando estoy en un entrenamiento y les estoy mirando... ...cuando de repente antes estaban jugando perfectamente y les salía todo bien... ...ya saben que estoy ahí encima pendiente... ...y ya se ponen nerviosas, su atención se va a otro sitio... ...y se olvidan del juego, de lo que tienen que hacer... ...y ya vamos, el rendimiento mmm, cae en picado... ...hace poco estuve viendo el documental de Carolina Marín... ...donde se veía cuando volvía después de su primera lesión de rodilla y, y después de siete o ocho meses iba al campeonato de vietnam y ahí pues qué pasó pues que justo el entrenador le estaba dando muchas instrucciones y entonces la atención de carolina pues no no estaba donde tenía que estar entonces eh, esto pasa a muchas veces en los deportes que los entrenadores dan demasiadas instrucciones en la competición y los deportistas pues no son capaces de estar escuchando una cosa o haciendo la otra al final su, at su atención se divide y no se centra en lo que tienen que hacer, el plan de juego. Está bien como entrenador dar instrucciones, pero a veces es mejor dar una, dos o tres pocas instrucciones claras, concretas y seguir ahí repitiéndolas. Y dejar que los deportistas tengan cierta autonomía, porque al final su capacidad atencional se va a ir a otro sitio y les vas a hacer más vulnerable a lesionarse. Así que ya sabéis... Los entrenadores los padres tal no traer a esos deportistas y esos deportistas aprender a gestionar estas situaciones hablarlas previamente con dichas personas lo que hará que cuando llegue a esa situación a esa competición ambos tendréis una comunicación un diálogo donde habéis acordado qué es lo que vais a hacer como cómo se tiene que comportar el entrenador y cómo se tiene que comportar la deportista para que así llegar a un acuerdo y que no, no, no se aumente el estrés del, del deportista, ¿vale? Así que, bueno, espero que os haya gustado esta, este vídeo y nos vemos en los siguientes.